Buenas tardes, mi nombre es Albert, trabajo en la compañía Almas Industries y Safe. Almas Industries es un grupo francés. Que en el cual tenemos, estamos en ocho países, en la parte más occidental de Europa y nos dedicamos, eh, tal como pone aquí, a la seguridad y salud para las empresas. ¿vale? Nos dedicamos a varias cosas, aquí estamos por el tema de la salud, evidentemente, por el deshabilidador automático que tenéis instalado aquí en, en la recepción de la vila, pero bueno, también tenemos seguridad en acceso, seguridad de bienes con cámaras de videovigilancia, con acceso biométrico, etcétera, etcétera, todo lo que sea seguridad, y en este caso salud también para las empresas. ¿Por qué un desfebrilador? Eh, vamos a dar cuatro, cuatro estadísticas. ¿eh? Yo sé que son un poco duras, pero hay que, hay que darlas. ¿eh? Eh, estos datos son de 2017, ¿eh? aproximadamente. En España hay unas 30.000 muertes anuales por problemas eh, cardiovasculares, ¿vale? Siempre fuera del ámbito sanitario estamos hablando, ¿vale? Por problemas, un infarto, una parada, una arritmia, cualquier cosa. Se producen 30.000 muertes. Si hacemos dos divisiones rápidas, nos sale que una cada 20 minutos. Una cada 20 minutos. El 85% de estas muertes se producen por eh, eh, fibrilación ventricular o auricular. ¿vale? ¿Qué quiere decir? Cuando... Eh, hay una fibrilación del corazón, la única manera, sea en un hospital o sea fuera, de revertir esa fibrilación es con un desfibrilador. ¿Por qué cada vez está legislando más a nivel de, de que cada vez haya más en, en, en, bueno, pues en cualquier sitio, en la calle, en un centro comercial, en una empresa, en un hotel? Cada vez está hablando de más... Cuantos más haya mejor, cuanto más acceso tengamos a ellos, mejor. ¿Por qué? Los médicos dicen que tenemos cinco minutos. Para, si es un problema de corazón, tenemos exactamente cinco minutos para que no se produzcan secuelas. A partir del sexto minuto, la curva baja un 10% cada minuto, ¿qué pasa? Para que no tenga secuelas. Nuestro corazón es un, es un músculo que bombea sangre, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a un ritmo constante y perpetuo hasta que deja de serlo, evidentemente. ¿no? Entonces. Eh, si eso deja de, vamos a decir, eh, el pompom -pom este deja de ser constante y parece como si fuera jazz puro, eh, que cada uno va por su lado, es cuando el corazón deja de regar, deja de bombear esta sangre, vale, y esta sangre que lleva oxígeno es cuando deja de regar el oxígeno al cerebro. Y ahí es donde podemos tener las secuelas, vale, como si fuera un ictus. ¿vale? Un, ictus, un, ictus. un ictus no deja de ser un infarto cerebral, ¿vale? ¿Y si no tiene un infarto?, ¿vale?, ¿qué pasa?, le pongo el desfibrilador, le pongo los parches, aprieto el botón, pa, le pego una descarga y me lo cargo, es totalmente imposible, como luego veréis con el desfilador, es imposible equivocarte, 100%, en todos los años que han, se han fabricado estos desfiladores, no ha habido ninguno que haya dado ese error, ¿por qué?, porque cuando tú pones los parches o los electrodos, ¿qué hace el desfilador primero? mide, hace un electro, mide el pompom. -pom. o sea mide que esto funcione. Si esto funcionara porque, yo que sé, me he desmayado por la tensión, me ha dado una lipotimia, un golpe de calor, yo que sé, cualquier cosa que me haya podido pasar, la máquina con el electro detectará que mi corazón está correcto, ¿vale? se desconecta y aunque tú apretes el botón que lo voy a enseñar de 40 veces, la máquina no hace nada. Te dice, espere que lleguen las asistencias, no es necesario enviar descarga. Venga, os voy a enseñar ahora el desfibrilador, que para, para eso hemos venido. ¿eh? Supongo que todos sabéis que aquí en recepción tenéis uno. Bien. El desfibrilador es tan sencillo como esto. Del pecho del paciente. Si es necesario, corte la ropa. Dentro del armario hay un pequeño botiquín o hay un pequeño bolsito con unas tijeras unos guantes ¿eh? para protegeros. Para si hay que. La ropa de cintura para arriba hay que quitarla. Del pecho del paciente sin ropa, quite la cubierta de Examine cuidadosamente la ilustración de los electrodos adhesivos blancos. Quite sí. uno de los electrodos Dale. de la funda de plástico amarilla. Si os fijáis en los electrodos. ¿Vale? ahora lo pasaré por todos los lados ¿vale? o sea va no te puedes equivocar uno va aquí y otro va aquí debajo de la funda uno va abajo y otro va arriba ¿Eh? cuidadosamente la ilustración No te puedes equivocar, ¿eh? Retire ya voy, ya voy. que cubre el pecho del paciente y, si es necesario, corte la ropa. Con el pecho del paciente coloque el electrodo exactamente como se muestra. Aquí como no tenemos muñeco, haremos una pequeña trampa, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. No se debe tocar al paciente. Ahora está haciendo un electro. Analizando. Ahora está haciendo el electro la máquina. Se debe tocar al paciente. Descarga aconsejable. Manténgase alejado del paciente. Pulse ahora el botón naranja parpadeante. Descarga aplicada. El cuerpo se, de, ¿no? se, se, se levanta se haya el pecho, al servicio ¿eh? médico de urgencias. Puede tocar al paciente. Inicie resucitación cardiopulmonar para obtener ayuda con la RCP. Pulse el botón azul parpadeante. Si no supierais cómo hacerlo, vale, aquí apretando este botón os diría cómo colocar las manos, que ahora os lo, os lo explicaré yo. Lo dejo así porque veréis que la máquina cada 15 segundos te dice que falta, lógicamente 15 segundos menos, para la siguiente. Eh, un minuto 45 segundos hasta la reanudación del análisis. Cada dos minutos nos va a hacer un electro. ...para ver si hay que seguir enviando descargas... ...o no hay que seguir enviando descargas... ¿vale? ...y lo que hay que hacer entre eso y eso es... una un minuto, rean... 30 segundos hasta la reanudación del análisis... ...hay que ir haciendo masaje cardíaco... ...hasta que lleguen las asistencias... ...y enviar descargas... ...mientras la máquina te vaya diciendo que hay que enviar descargas... ...del desfilador hemos terminado... ...ya está... Minuto, ...no tiene más... 15 segundos hasta la reanudación del análisis... ...¿cómo se hace un masaje cardíaco?... La máquina te diría, siguiendo la línea de los pezones en el pecho, en el centro del pecho, ponemos una mano encima, en el medio, sujetamos la otra mano encima. El, normalmente los dibujos siempre te pone que, que así. Eh, puedes hacerlo así, así, con el codo, como sea, porque luego os contaré otra cosa. Pero bueno, básicamente lo que hay que tener sobre todo son los brazos estirados. Si hacemos la fuerza así en unos 20 segundos estaremos peor nosotros que, el, que la víctima. Hay que hacerlo así, ¿vale? Con los brazos estirados nos cansaremos mucho menos. Y hay que bajar el pecho 5 centímetros. Hay que apretar aquí en medio, en el esternón, y 5 centímetros para abajo, ¿vale? ¿Por qué tenemos que bajar eso? Porque lo que estamos haciendo con, con la reanimación cardiopulmonar es hacer que el corazón bombee sangre. Si no hacemos fuerza, ¿Vale? Tenemos que hacer que el corazón bombee de sangre hasta que, en esos dos minutos hasta que vuelva a hacer otro análisis y si es necesario la máquina envía otra descarga. Muchas veces, más de las que nos pensamos, cuando, con una descarga o dos el corazón se recupera ¿eh? mientras vienen las asistencias, ¿eh? muchas veces. Hay veces que ni con 20, como decíamos antes, con, con, según, con según qué pacientes, pero vaya, si hay un 15 o 20% de... ...de casos que van a ser difícilmente recuperables... ...incluso aunque estuvieran dentro de un hospital. ¿Qué es la cadena de supervivencia? Es lo que teóricamente tendríamos que seguir... ...que normalmente en las, en las instrucciones que hay al lado... ...de un desfibrilador suele, suele haber... ...que son estos cuatro pasos. Hay que llamar inmediatamente a emergencias, al 112... ...luego os contaré una cosa de esto, ¿eh? Del desfibrilador que tenéis aquí, que tenéis un bien añadido... ...que es muy importante. Hay que llamar inmediatamente a emergencias... Si sí hay dos personas que sería lo más adecuado, uno empieza a iniciar el masaje cardíaco mientras el otro va a buscar el desfibrilador. ¿vale? Y cuando llega con el desfibrilador, aplicamos el desfibrilador y espera al servicio médico. Son cuatro pasos. ¿vale? Son estos cuatro pasos que esto se llama cadena de supervivencia. El aparato que tenéis aquí tiene un bien añadido. Es una patente que se llama DOC, que es, le decimos, el desfibrilador inteligente, que tiene la conexión directa al 112. Bueno, no es exactamente al 112, es a una empresa de, como si fuera el RAC, aquí en Cataluña, una empresa de estas de, de asistencia, ¿vale? Que aquí dentro hay una tarjeta SIM, como estáis viendo aquí, en este cajetín hay una tarjeta SIM, y en el momento que tú coges el desfibrilador y lo sacas de esa vitrina, salta una alarma en una empresa que se llama Mondial Assistance, que es, un, que es una empresa de asistencia, como dice su palabra, y ellos son los que llaman al 112. Te preguntarán, ¿hay una emergencia real? Lo veremos ahora en un vídeo. ¿eh? ¿Hay alguna emergencia real? Pues sí, hay una persona que se ha desmayado y no sabemos lo que le pasa. Muy bien, vaya usted rápido hacia la víctima y yo ya aviso al 112. ¿vale? Yo, ya, yo ya activo el protocolo de emergencias. Eso es bueno porque si alguna vez a alguien le ha tocado a, a llamar a emergencias, sabe lo que es el protocolo de preguntas, eh, lo que le pasa, cómo es, es grande, se ha desmayado, tiene el brazo roto, o sea, ellos por protocolo tienen que hacer toda una serie de preguntas, aquí esas preguntas quedan totalmente anuladas porque nuestra empresa ya llama directamente al protocolo de emergencias, al 112, y ellos ya se espabilan. Sobre todo eso, pensar que es un aparato que es 100% seguro y muy fácil, ya lo habéis visto, o sea, no tiene más, o sea, y si te acuerdas de la macarena o de la cucaracha, pues entonces ya está todo arreglado. Gracias. Gracias por la, por la asistencia. ¿vale? Y como le he dicho a Alex, pues estamos a vuestra disposición para, para hacer todas las que queráis. ¿eh? Cuanta más gente lo sepa, mejor.